Fabiola está de cumpleaños el mismo día que este vlog, entonces feliz cumpleaños. Fabiola... Hey guys. Sí, nos cambiamos de piso en la pega, ¿cierto, Luchito? Sí. Yo trabajo en dos pisos, trabajo en el 6 y ahora trabajo en este piso de acá. Y bueno, no hay, no hay ningún posting, nada, esto lo cual igual está bonito porque es menos, menos ruido. Ah, mucha gente ha dicho que ¡Puta, este canal debería tener más suscriptores. Y yo, ¿sabéis qué pienso igual? Pienso lo mismo. Me acomoda que, chao, Charlie, que estoy bien. Igual me acomoda que este canal sea chico que eso me da la oportunidad de equivocarme harto y de, de hacer cosas y experimentos chao maestro Pero nunca está más de más crecer y... Puta, de enfrentarse a un nuevo desafío, ¿cierto, Luchito? Sí Pero igual me, como, me preocupa lo que hay detrás de ese comentario Es muy bien intencionado, pero... Mm, algo miope Este es el episodio 324 y parte... Eh, en la noche de un lunes la pega Martes 10 de julio. desperté Uber mega temprano el día. Entonces ya he hecho un montón de cosas. Son casi las 8 y ya estoy casi listo para salir. Ya cociné. Ah, Avancé los temas de. Creo que voy a aprovechar de irme a la pesca temprano porque. Voy a avanzar unas cositas. Hoy está todo anelinado acá. deja de sorprenderme el, cuando hablan de la gente. Nos separáramos de la gente y la veríamos desde lejos. Ese tumulto de allá. Y está acá, está allá. Hasta acá, está allá. Es la gente. Me da risa porque en realidad nosotros somos gente Si hablamos de la sociedad, nosotros somos sociedad Pero el hecho de apartarlo tanto es como que nos quita responsabilidad Y un poco nos quita poder La gente que dice que este blog debería tener más suscriptores Habla que la gente fresca, Que menos participa y menos comparte este canal No deja llamarme la atención eso Somos la gente, somos la sociedad, somos la cultura No olvidar Fue un súper día largo la pega. Entre cosas que están cambiando en la pega y entre cosas que me están cambiando. Uh, cansado. Yo creo que ahora es, es, es hora de... Eso. Oye, pregúntale un árbol. Morales pregunta: ¿Cuánto tiempo te demoras escogiendo la música que llevará el blog? En realidad ya tengo la música seleccionada. En el tundere que está el link a toda la música que ocupa en el blog. Y normalmente trato de marchar el título de la canción con el, el afán del blog completo. Y no me demoro mucho. ¿Cauteas lo que quieres decir o todo va sobre la marcha? Como decía en un blog pasado, siempre he querido tener como un punteo de lo que voy a decir, salvo eh, blogs muy elaborados. No, no hago libretos, no hago guiones, en realidad. Quiero ponerle más intención a este vlog. ¿Te gustaría hacer vlogs más largos? Solo si usted. Están de acuerdo. Marco quiere recomendar el blog a un amigo extranjero y me pregunta si le recomiendo la maratón completa o que empiece por un vlog especial. Yo creo que debería empezar por los episodios favoritos o la lista del power. Pero yo creo que empezar por los episodios favoritos no es malo, ¿ah? ¿eh? Catherine me hace una pregunta que siempre me la hacen y la encuentro como que es una... Un pensamiento súper negativo igual. ¿Cuántas veces te han intentado asaltar estando con la cámara expuesta por la ciudad? ¿Cuántas veces tú has sentido que esto va a ocurrir? La respuesta es que cero. Llevo tres años haciendo el blog y cero veces me he sentido amenazado. Cero veces me han querido asaltar. No. Lo que sí me ha pasado es que mucha, mucha, mucha gente... Eh, me comenta con esta energía, que yo la encuentro que es una muy mala energía. Yo siento que es que igual uno se atrae esas cosas. Entonces, cada vez que salgo con la cámara, nunca pienso, nunca, nunca, nunca se me ocurre por la cabeza que me pueden robar la cámara. Iris me pregunta, ¿por qué tanta ansiedad? ¿Cuál es la raíz de tanta ansiedad? Porque si no, eh, si no descubro la raíz de la ansiedad, me voy a volver a fumar... Eh. Siempre, el análisis de Iris tiene mucha, mucha razón. Yo ya de por sí soy ansioso y es solamente parte, parte mía, eh, la ansiedad me permite estar mejor preparado, he hecho cargo de mi ansiedad, entonces me preparo, hago las cosas antes, eh, me planifico, he abrazado mi ansiedad en ese sentido, se me ha hecho sumamente fácil dejar de fumar, de hecho hoy día quise fumar pero sabía que no lo iba a hacer, a veces como que me doy permisos. Eso. M me pregunta si veo los capítulos de nuevo una vez publicados. Eh, Sabéis que me da por fechas. Como que igual me, me gusta verlos del comienzo porque tienen como esta cosa como ingenua y naïf de podemos hacer algo de esto y no tengo idea de qué es. Esta vez los, los, los capítulos que encuentro que es.. Son más honestos, por los cuales ha razonado mucho más con ustedes, pero la verdad los edito, los veo una vez después de, de exportar, los subo, los publico y ahí quedan. Una vez que está en YouTube, eh, los videos son de ustedes, no son míos. M también me pregunta qué se viene, ¿voy paso a paso vlog por día o tengo algo más allá? Voy vlog a vlog, voy viendo, tengo un, una lista de ideas que quiero vloggear eh, y... Pero, pero igual le aparecen otras cosas y es según lo que esté hablando, es en verdad bastante, bastante improvisado, no sé a qué se refiere con los city vlogs, pero si sí, estamos más como más encerrado grabando vlogs, lo acepto y si sí, ya volverán tengo que arreglar ciertas cositas yo creo que ya volverán los vlogs de calle, Juan Pablo Lara pregunta ¿qué es lo positivo y lo negativo de llevar un vlog constantemente? creo que lo positivo es el que me lleva a hacer me lleva a buscar y no a que quedarme sentado en, en la casa que es como súper fácil tomar esa si, decisión y lo negativo es como, pucha un poco la exposición tiene una una pequeña merma. o sea parte de mi identidad el hecho de tener un blog es parte es, ya, ya lo he hablado, esto, esto es, todo esto es parte de mí por lo menos yo estoy súper en paz en mostrarme tal cual soy y todo lo demás es positivo. ¿Piensas darle otro giro a tu blog o estás feliz con lo que llevas? Quiero crecer, y no solamente en número, quiero crecer en contenido, quiero crecer en más cosas. Siento que cuando le agarre como un, un poco la mano esto, hora de empezar a, a abrirse más. Voy a mandar un saludo a todas las personas que sí han compartido o comparte. Eh, este canal a la faccionista pobre Angelina Giglio a la Susana Hernández a Majo Morales por supuesto a mi compadre Roch que me regaló un compartir para este cumpleaños al gran Max gracias por participar chiquillos muy agradecido la verdad es que si ustedes comparten este canal o no en realidad, a mí me da lo mismo. Si lo hacen, voy a estar muy, pero muy, muy, muy, muy, muy agradecido. Pero entiendo que no es su responsabilidad, no es su pega, no, ustedes no me deben nada. La verdad es que yo creo que soy yo el llamado a hacer contenido lo suficientemente compartible. Los que comparten este canal es porque en verdad se han involucrado de cierta forma y lo han hecho por, por las suyas. Pero es mi responsabilidad inspirarlos a quien compartan este canal. Lo demás eh, es importante saber que si tienen pocos seguidores en Twitter, tienen, tienen pocos amigos en Facebook, da lo mismo. Importa el tamaño de nuestras redes, no importa el tamaño de nuestras redes, todos somos influyentes para alguien. Yo tengo amigos que me influyen en el gusto por leer cómics y yo influyo en otros en tal vez en el cine o cómo yo veo las películas. Lo que estoy tratando de decir es algo que aprendí de Juan Carlos Camus, profe de usabilidad y de experiencia de uso. No puedo habernos dado cuenta que hay algo que falta o hay algo que sobra o algo que no está en su lugar. Somos los llamados a volverlo a su lugar o poner lo que falta, o quitar lo que sobra. Solamente por darnos cuenta, somos los responsables, somos los llamados a hacer eso. Y me gusta la analogía que usó Camus, Carlos Camus, en, en una charla. Esto lo, lo... Lo graficaba con la canción Heroes de Bowie Y esto me va a sacar los lentes porque en verdad quiero llega a ustedes. Todos podemos ser héroes, aunque sea por un momento, aunque sea en una pequeña escala. Y aunque sea por un día, todos podemos ser héroes. Y todos tenemos la posibilidad de ser héroes para alguien. Incluso compartiendo un blog. Este fue el episodio 324, un nuevo pagua que se construyó gracias a sus comentarios. Les agradezco en especial a Majo Morales porque siempre hacen muy, pero muy buenas preguntas. Y todos ustedes, por supuesto. Y todos ustedes. Necesitaba subirme el ánimo hoy día. Fue un día muy, pero muy pesado. Fue un, puta, un comienzo de semana muy, pero muy pesado por distintas cosas. Y se lo agradezco, en verdad chiquillo Yo eh, creo que ustedes me inspiran más De lo que yo los inspiro a ustedes Así que por eso estoy siempre Agradecido Muchas gracias Y nos vemos la próxima Ahí parte, ¿no? Sí, ahí parte. Ay, no. No puedo agarrar la pelota. ¡Cool!